Elegí Chile porque eh, es uno de los países que ahorita ha estado en constante avance en lo que es en la enfermería basada en evidencia, que es como que basada en investigaciones, fundamentación en cuanto a todo lo que pertenece a, la, a mi carrera, los cuidados, eh, etc. Entonces, eh, por eso es que elegí Chile. En La Universidad del Bio, Bio era de las escuelas que Chile me ofrecía mi carrera. Eh, vi la malla curricular vi que las asignaturas que aquí me ofrecen equi, eh, estaban con la equivalencia a la, al trimestre, mi universidad allá en México es por trimestres, entonces las asignaturas que aquí eh, la Universidad del Bio, Bio me ofrecen, pues hacían equivalencia, entonces este, Bio Bio y Chile por esa razón. Encontré que la universidad tenía muchos estudiantes internacionales de intercambio y eso me gustaba mucho porque iba a haber mucha gente en mi posición que también me podía ayudar a aclamar a la ciudad y a, a la educación en la escuela. Mis antiguos compañeros de mi carrera de, de la Universidad de Jaén me habían comentado que era un lugar espectacular la verdad y además quería, yo quería conocer Latinoamérica. Y por la universidad, pues esos convenios que tiene la Universidad de Jaén y la universidad me habló muy bien de, de las salidas profesionales y de lo que podría aprender aquí en, en esta universidad, sobre electrónica y, y mi carrera. Se sí, un poco por internet, vi imágenes, vi todas las carreras que se hacían y bueno, mi tutor, que es como mi ayudante aquí, pues me está ayudando bastante a descubrir un poco todo lo que se hace aquí, cómo funciona el país, la ciudad, y muy contenta, así que...